...porque me da la gana de decirlo porque soy español. La situación política de Cataluña está jodida y es una mierda... ...porque me da la gana de decirlo porque soy español... ...y entonces, como soy español, tengo que criticar al señor más este... ...que es un sinvergüenza, porque va a hacer polvo a Cataluña... ...y entre Cataluña, España también... ...porque Cataluña siempre ha de España y será siempre España... Digan lo que digan estos políticos vaqueros que no se van a hacer nada más que criticar al mundo y joder a los españoles, entre ellos a los catalanes, como es lógico, porque me da la gana de decirlo porque soy español. Cataluña ha sido de España. Si nosotros dejamos de hablar y decir las verdades, esta gente se van a subir por la, por la cabeza y entonces a mí no se me sube nadie, ni ellos ni nadie. Ante el mundo entero una vergüenza que vean a esta gente cogerse de la mano, niños y perros con la bandera catalana. Coño, eso es lo más horroroso que he podido ver yo. Pintar en la cara con la bandera catalana, esa es la vergüenza más grande que se puede hacer. Y con los perros poner la bandera catalana. Eso es dejar a Cataluña y a los catalanes. Porque me da la gana de decirlo porque soy español.